Hola, mis mami chula y mis papi chulos. Son las 12 de la noche. Y empiezo el video ahora, porque en realidad ahora tengo que pensarlo. Porque, o sea, mañana tengo muchas cosas que hacer. Y como ustedes lo vieron en el título del video, hoy, o sea, mañana... Ay, Dios mío, yo no tengo. Dime. Ay, Dios mío, una muchacha tan bella y preciosa como yo. Pero mañana es el cumpleaños de mi novio, de mi moreno, y yo les voy a enseñar todo. Todo, todo, todo Sucedimiento, lo que vamos a hacer y todo y todo Así que ya sabe Y vamos con la intro Buenos días Me acabo de despertar Me voy a bañar Y me voy a cepillar. Son las 7 y de la mañana y yo alquilé una jacuzzi para que venga a mi casa y, y yo voy a venir temprano y vaina entonces mi madre no está durmiendo y ahorita vamos a desayunar esto es un día estresante por lo no tanto que tanto que no sabe lo que viene ahora y ahorita lo voy a despertar para que se prepare así que vamos a poner los y Para Miren la sorpresa final que yo le hice a mi moreno. Yo alquilé este jacuzzi, yo lo voy a poner aquí el nombre de la chica que me lo hizo. O sea, ella es genial. No tengo nada, nada, nada que decir. Ella me hizo esto. Y en la habitación. O sea, ella me hizo esto. O sea, yo, yo estoy enamorada de ella, de verdad. Ella se pasa. Se pasa porque se pasa. Wow, qué chulo. Yo voy a ver la cara del moreno cuando lo vea esto. Ya es hora. Nosotros vinimos a un brunch. Y yo pensaba que no era de que una vaina de que wow, wow, pero en realidad. Es fuerte esta cosa, está muy fuerte. Y esta gripe, señores, no me deja vivir. Yo estoy tosiendo en eh. pie. De nada piensa la gente que yo tengo el COVID. Yo ustedes saben. Lo voy a enseñar lo que nosotros pedimos. Señores, miren, disculpen, porque yo tengo un ojo, un ojo con petal y el otro ojo sin pestaña. Así que yo ustedes saben. A hacer. Y yo tengo un sueño Pero un sueño Pues yo estoy despierta desde, desde las 7 y media Por ahí Estoy despierta de las 7 y media Pero yo tengo un sueño Que nada más Dios sabe Entonces nosotros ahora vamos para casa Y vamos A echar una pavita porque Yo ¿Qué yo voy a hacer despierta esta ahora? ¿Quién se la sabe? Y nada, ya ustedes saben no veo ahorita. Ahorita la vamos a poner en pinta. ¿Qué es que te ¡El feliz? Vamos a ponerse en pinta. Porque vamos por un restaurante. Entonces hay que ponerse bonito. Ustedes saben. Hay que ponerse hermoso. No veo ahorita. Ay Dios. No tengo una gripe. Y eso vino así como de repente y Vinimos a lavar el carro por afuera porque por dentro no es posible hoy. Tengo gripe, no puedo salir para afuera porque está lloviendo. Lo que hay más bequilla de los cumpleaños y la vaina y que nunca se hace como, como uno quisiera que, se, que pasara. O sea que yo comandé un bizcocho, la doña del bizcocho, al último minuto me dijo que no podía hacer bizcocho. Luego, eh, el regalo. El regalo lo comandé, no viene ahora el regalo. Está bien. Y para el colmo, íbamos por el restaurante yo le quería hacer una sorpresa con de que invita a sus hermanos y vaina. Y los hermanos no vienen y entonces... Yo no entiendo. De verdad que yo no entiendo, para nada. Yo no entiendo, pero... Lo importante es que se la pase bien, aunque estemos nosotros dos. Porque él te debieron la sorpresa, le Y... no. Lo importante es que se sienta bien, que él esté bien. Que disfruten mucho su cumpleaños Y que sea lo que Dios quiera Porque uno, está, uno no va a estar atrás de gente Porque la gente jode mucho y la gente es muy rara Así que yo te deshago. Bebe Bueno, ya estamos listo. Vamos para el restaurante Yo me puse ese vestido de Shein Y este zapato también de Shein Y me voy a poner como cartera Una carterita Gucci así y voy a ponerme mi vista como con peluche. Así. Porque hace mucho frío y como esta gripe no me deja vivir, tengo que, tengo que cuidarme. De verdad que sí. Vamos al restaurante y luego vamos a disfrutar del lindo jacuzzi y pues nada. Ya ahorita nos vemos en el en el restaurante. Mara. ¿Ese es mi mamá, ¿Ese es mi hermano <risa> <risa> estamos en un restaurante donde es ajá, que tú comas lo que tú quieras cuando cuando tú quieras hay mucha, muchas variedades y todo eso y aquí ando con mi hermoso moreno que está de cumpleaños Qué rico yo acabo de llegar a mi casa comimos bien fuimos con mami mi hermano de verdad que la pasamos muy bien de verdad que sí fue un restaurante bien, bien bonito y bien cómodo, de verdad. Es la primera vez que voy y a mí me gustó mucho. De verdad. Ay, yo lo siento mucho, se te di cuaja. Pero Jackie, ¿qué hora hay? Son las 10 y 44. Nosotros, yo me voy a desmaquillar, me voy a quitar el vestido. Y nos vamos a poner en el jacuzzi. Porque a, a, a, a Moreno le, le encantó el jacuzzi. Le encantó la idea de que yo traiga un jacuzzi aquí a la casa. Y, Ay, no. Ustedes saben cómo son los hombres. Le gustó mucho su fiesta, su día de hoy. De verdad que fue, fue un día bien bonito. Acá yo estoy contenta. Fue un día bien bonito, aunque siempre hay, tú sabes, siempre hay un fallo, pero fue un, un día bien bonito. Entonces, lo, los dejo disfrutar, o sea, verme disfrutar un poco del jacuzzi y nos vemos para un próximo video. Que no se te olvide, dale like, comenta y abónate, por favor, de verdad, que, o sea, uno no puede ver de que, que una gente se abona de que wow, que se yo, que no, esto es como... Dar, darnos fuerza para seguir haciendo video, para seguir estar motivado, para seguir teniendo ese deseo de seguir haciendo video porque mira, a mí me gusta esto de hacer video, de verdad que sí. Me ha encantado, antes yo hacía los videos en francés, pero ahora yo encuentro que me siento como más cómoda hablando español. Aunque yo soy dominicana, porque ustedes van a hablar, primero primero es que... Señores, yo tengo años y años y años viviendo aquí, donde yo estoy viviendo, que es en Bruselas. En Bélgica Y si yo hablo español todavía Porque Dios es grande Y porque mamita ahí porque mi papá vive en Santo Domingo Porque si no Yo estuviera hablando ahí un Tú sabes, francés a lo loco Pero no, no, no Yo me dije no, mi amor Yo soy dominicana Y tengo que salvar mi patria Porque muy orgullosa soy yo aquí diciendo, no yo soy dominicano Yo, mestiza No, mi amor Yo soy dominicana Ay, Dios mío me... Si <risa> ustedes me oyen a mí aquí Así que pues nada, les dejo con, uh, con el video y espero de verdad que les gustó, de verdad que sí. Eh, mándenselo a su amigo, a su papá, a su mamá, a quien sea, mándenselo. Mándenselo y digan, mira, esa que, la hija de pupi, que se yo qué, la que yo lo mira, que se yo qué. Ja, ja, ja, ja. Como, saben, que, como ustedes saben hacer, así lo invito. Yo sé que a ustedes les gusta mucho el chisme y y de esto. De esto. Así que vayan para allá y vengan para mi canal todos los domingos. Que todos los domingos lo voy a hacer un video. Con, si con Dios mediante. De verdad, yo perdón, yo pongo este canal de YouTube en el nombre de Jesús. Este canal de YouTube yo lo pongo, el amado de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Que sea el éxito que Dios quiera. Y que y todo Dios. Todo, todo Dios. Los debo disfrutar un poco más. Y nos vemos en el próximo video. Que no se te olvide, mi amor, de abonarte. Darle like. Supite, deja tu comentarito ahí. A ver si yo lo hago bien o si no lo hago bien. Y vaina. Y ya ustedes saben. Los quiero mucho. Los amo de todo mi corazón. Y ustedes supieron. Nadie puede más que Bye.